Buscaba tu oscuridad, y solo encontré polvo, junto a la soledad, me encontraba solo, no había nada más, solo cúmulos y cúmulos de un infinito negro tan celestial, no percibía ningún breve destello, se rompieron las leyes de la física, cuando atravesé el horizonte de sucesos, dejé de emitir luz y entré de hielo. Y con el paso del tiempo, el espacio y el tiempo harán de mí algo nuevo Dejando todo al otro lado Todo se hizo un pliegue, estoy acobardado No sé qué me espera en este inmenso vacío de negro concentrado Todo está oscuro y no veo nada Pido ayuda por mi humana corazonada Pero en esta zona abandonada solo quedan los desechos que nadie quiso en su morada Todo está oscuro y no veo nada Pido ayuda por mi humana corazonada pero en esta zona abandonada, solo quedan los desechos que nadie quiso en su morada. Jamás me preocupé por mí y di todo y más solo por ti. Jamás me arrepentí y quizás sí debí hacerlo. Porque no tengo ese nivel de jugar con alguien y después verlo Y seguir haciéndolo, no soy tan ruin ni tan bastardo Todo lo que pudiste ganar preferiste arrojarlo Veo mi otro yo, dan ganas de matarlo Como pude ser tan idiota, no paro de preguntarlo Veo el pasado alejándose, no quiero anclarlo No es lo mismo querer amar, que seguir amando Actúo como que no pasa nada y no puedo aguantarlo Mi entorno está conmigo, pero no puedo frenarlo Todo está oscuro y no veo nada